a Mario Games en, en este evento haremos varias cosas. Empezaremos por grabación de vídeo. Para la grabación de vídeo se necesita un estabilizador. No es que se necesite, pero quedan mejor las cosas con un estabilizador. En este caso usaremos el DJI Osmo Mobile 2.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 y ahora tenemos aquí eh, como está grabado a 4k se coloca las dimensiones del cual archivo que estamos creando 4k vamos a hacerlo esto hasta aquí de pequeño para que sea cortito el vídeo a lo suficiente vamos a irnos aquí bueno pues ese es el vídeo normal